Niño bonito Hoy tenemos Cocinando con el escorpión dorado Pero hoy tenemos a un gran invitado Mi mejor amigo Eugenio Dorbés no, ¿Cómo no, estás Eugenio? Yo soy el chef Pepperoni Ah, perdón El chef Pepperoni sí. Mi mejor amigo Pepperoni ¡Listo! <risa> hoy vamos a preparar Unos bonitos tacos dorados Porque soy el escorpión dorado Y él tiene la receta secreta Tengo la receta secreta Para hacer los tacos dorados ¿Verdad? Lo primero que necesitamos, ¿verdad? Pues obviamente son los tacos, ¿no? Entonces, aquí tenemos los tacos Mmm, Está quedando delicioso, amigos Bueno, ya que tenemos los tacos, ¿verdad? Hay que dorarlos, ¿verdad? ¿Y cómo se van a dorar los tacos? Claro, necesitamos el oro para dorarlos Entonces... Aquí tenemos el oro, y entonces al ponerse el, el oro a los tacos, pues, quedan unos deliciosos tacos dorados. <risa> ¡Listo! No, quedan Está quedando delicioso. ¡Delicioso! <risa> <risa> gracias por suscribirse y gracias por sus visitas. Gracias, Piperoni. Nos vemos la próxima. Oye, pues güey, de verdad ya... estás súper <coughs> super gay tu persona No, tú, pero ¿y tú, cabrón? O sea, estás todo, todo exagerado Ya nos televisa 1990 ya Pues tú también, güey, estás, ver estás, ver estás ver. muy de flojera tu, tu blog, sin groserías, no eres divertido, güey Ah, chica No tú, ¿Y, y tú, y, y tú, si tu pinche sombrero y tu bigotón pues Pinche ahorita, negro, tampoco vas a ver quién se ríe más, güey Vas a ver cómo se ríe la ah, gente sí, Van a meter yo el oro, el oro es una genialidad, güey La gente piensa que voy a meter oro Y a la hora que metes un loro la gente se cae a la risa y luego esto de los tacos qué pues es unos tacos güey cómo se llaman o cómo les llamas tú los eh, tachones tachones ay güey no tachones los que se mete tu vieja en el antro güey no tengo viejas pues la que entonces tu tía tu mamá quien sea güey se ¿Sí? las llama damitas Señora, señor Bonito, ¿cómo está? Soy el Esculpión Dorado, hoy tengo de invitados... ¡A los Polinomios! ¡Uh! Vamos a preparar una bonita receta de cocina para todos ustedes. ¿De qué se trata, eh... Polinomios? Eh... De una pizza... Pizza... Este. ¡Casera! ¿Oh? Pizza casera con papas. ¿Y dónde estás la Ahorita eh, vamos ahorita. a preparar en, algo en, rapidísimo. Ya tenemos la comida aquí, en un minuto. ¿Pero qué menos, quieren? Sí, no? eh, ¿Te a enseñar ¿Italiana que es, o japonesa? ¿Japonesa? Ah, japonesa? No puede ¿Japonesa? ser, digo, ustedes se sienten muy chingones, a ver una fusión italiana-japonesa. ¡Ay! ¡Ay! Ah, ay a ay, ver, sí, sí, sí, ese, seguro. Ese, ese ¿Están buscando ahí. la receta? Ahí está. El, el, el, ya, ¡Algo el, mejor. mejor! A ver, ¿cómo queda algo mejor? En cinco minutos de táctil. Ya, nada de que lo preparas, sí, que no mira. sé qué 12 segundos después ¿Qué, qué yo? Mira, uy, uy rápido, ¿Eh? rápido ¿Pasaron 5 minutos? Pues sí ¿Un, Pero, ¿Un minuto? Y en lo que subes, porque tú vives en una torre Listo. muy grande Ahí está Ya Pero, llegó la comida Perdón, ya preparamos la comida Pues vamos a comer, ¿no? No que tu tortilla... Pero pidieron, pensar? pidieron comida Ustedes la tenían que preparar pero sí. es mejor así, es más sí. rápido ¿Cómo que es mejor así, cabrón? Yo esforzándome en cada una de mis recetas con mi exitoso y bien sabido triunfal videoblog de cocina Y ellos las echan a perder pidiendo por teléfono Yo no sé por qué se ofende lo escorpión Para empezar sus recetas están todas feas, todas chafas Y además ya existe la tecnología Deberías de utilizarla para pedir comida Amigos amigas suscriptores de Cocinando con el escorpión, Dorado, bienvenidos a todos y todas y todas ustedes a Cocinando con el escorpión, donde cocinamos con el escorpión. Y hoy tenemos a un gran invitado, con ustedes, el Capi Pérez. Gracias. Uh -huh. Muchas gracias, gracias. Hoy vamos a cocinar solo para ustedes los... Vaqueritos hidrocálidos. ¡Wow! ¡Oh! Yeah. Yeah. ¿Y cómo se preparan esos vaqueritos de calientes? Paso número uno. Consigues un platito. ¡Wow! Paso número dos. Abres tus vaqueritos. El mero sabor agropecuario. <risa> Paso número tres. Los sirves. Y listo. Están listos para disfrutar. Mm. Y ¿por qué se llaman vaqueritos de Aguascalientes? Pues porque los hice yo. ¡Ah! <risa> Ay, capi con sus ocurrencias. Vamos a un corte y ya regresamos, señora bonita. <risa> capi, qué bárbaro. ¿Y dónde sacas tanta cosa? Eh? <risa> qué pendejada, güey, es esto. ¿Qué pendejada es esto? No se me ocurrió nada, güey. Este es el pirata, cabrón. Te, te va, lo chingaste qué? de otra pinche compañía de papitas. ¿Cómo que vaqueritos? No se me ocurrió nada. No sabía que te tenía que preparar una pinche receta. Pues sí, güey. No. Pero crees que la gente es pendeja y le va a dar play. Y le va a dar millones y millones de visitas a un pinche youtuber estúpido. Que hace pinches este, recetas idiotas. Para eso mejor preparen frijoladas. Ya sé, cabrón. Ya sé. Pero no tenía listo nada. Una disculpa, ¿ok? La próxima vez ya tengo listo ahí un... Pastel de tres leches o algo, cabrón, pero avísame, por favor. ¡Chingada madre, güey! Además, si están buenos, güey. Pues si no, no están tan malos. Uh, ¡Ajúa! Bueno, que me está hablando, este, perdón, señoras y señores, porque también hay mucho cocinero que me está llegando sus mensajes para aprender a, pues, cocinar con el escorpión dorado. ¿Escorpión? Sí, oye, tener... Perdón. Sí. ¿Qué haces? Pues, Mi blog de cocina, es exitosísimo. 77 millones de suscriptores y contando. Tengo muchísima hambre. Ah, pues falta de confianza, ven para acá. ¿Tienes algo de comer? El primer paso para conquistarle, ¿sabes cuál va a ser? Cocinarle. Solito no reservo, ¿cómo casi te antoja? no sé. ¿Sushi? No, sushi no tengo. ¿Comida tailandesa? no, tailandesa no. Ya se acabó, justo ahí se acabó. ¿Unas quesadillas? Tampoco hay quesadillas. ¿Un pollito rostizado no no, no, no, ¡No! ¡No tienes no, nada de comer, no tienes nada comer! Espera. Ok. ¿Qué te parece lo siguiente? Uh -huh. Aquí este es un blog de cocina, ahorita puedo prepararte algo. Oye, estás... Mira, sí, es que, me... A ver, espérame. ¿Qué tienes en la boca? ¿Eh? No, ¿qué tienes en la boca? Nata. ¿Estás bien? Sí, sí. Lo que pasa es que... O sea, sí. Ah, es y... que tengo el mal de Johnny Laboriel. Te podría preparar lo siguiente, ¿qué te parece? Una pasta deshidratada con finas hierbas, okay. con agua así como hirviendo en su punto y crustáceos minis. O sea, una marucha. No sé qué piensa, nada más le cambia el nombre a las cosas para pantallarme. Te preparo y busco así una forma de una receta que yo inventé. Okay. Es un meloto desgranado con eh, un poquito de, de, de lactosa eh, combinada con mayonesa finamente mezclada para crear un efecto burbujeante y que se pueda comer con eh, pues un utensilio o comúnmente sea, son... llamado como cuchara. <coughs> Unos esquites. ¿Blog de qué? Pues en mi canal de YouTube ahora hablo de cocina que no es en este estilo. <risa> tu, tu estilo es de... de... ...de ofender y de decir groserías, y ¿eh? A ver, a ver, de mi miembro... ...les voy a enseñar cómo se prepara mi carne... ...y aquí les voy a enseñar de la verdolada... ...y, y van a aprender... ...y si no aprenden aquí les voy a dar hasta para llevar... ...y si no, pues pidan prestado... ...y no sé qué... A ver, no, Colocen no, no, no, no... ...y pinchen al suma. No, no, te confundes... YouTube ha cambiado desde los incidentes del verano Todo se fue a otra transformación Todo se fue a otro lugar pero... Ahora, ahora se trata de hablarles con respeto Ahora ya no lo pueden describir a la gente pendeja como pendejos Ahora les digo, o sea, les digo otra palabra Que significa lo mismo, pero no se dice igual Ahora les digo criaturitas No entiendo A ver, te explico bien criaturita no, son, tócate, no, no te enojes, no te encabrones! A lo mejor ayúdame a grabar uno de mis exitosos videos de cocina. ¿Qué te parece si me ayudas a preparar algo con la voz de Goku? Ah. Hola, ¿qué tal, amigos? El día de hoy les vamos a enseñar cómo se prepara una semilla del ermitaño. Primero necesitamos. Semillas del ermitaño, y también necesitamos a una persona que esté seriamente golpeada. Aquí tenemos a un voluntario, él quiso ser esta persona que nos va a ayudar y tuvimos que prepararlo un poco porque no se dejaba. Pero bueno, se toma una semilla del ermitaño y se abre la boca ayudándolo porque a veces no quieren cooperar. Entonces se introduce la semilla del ermitaño y se les obliga a que se la traguen a la fuerza, eso es. De debemos ser muy pacientes con él. Eso está perfecto. Y ahora, como pueden ver, ha recuperado la conciencia. <risa> Ahí está. Así se preparan semillas del ermitaño. Semillas del ermitaño saben mejor cuando estás madrado. <risa> Bienvenidos suscriptores de la cocina del escorpión dorado, bienvenidos. Hoy tenemos una amiga muy especial, es la mamá de Chuponcito, mi amiga la masita. <risa> gracias, hijo, gracias, gracias por la invitación. Dicen que tienes una quesadilla bien rica. Claro que sí, hijo, miren. Primero vamos a empezar con la tortilla, la memela, ya la tenemos. Esta se llama la golosa. ¡Ay! Eh, ¿Por qué la golosa? Mira, esta lleva huevos, huh. chorizo y papas. <risa> ¡Listo! <risa> ¡Qué rico! ¡Qué delicia, masita! No, ¡Qué barba. Hijo, no, no, no! ¡Y tengo una! Esta es la que más se vende! esta es la chupón! ¿Y esa qué lleva? ¡Ah, pues esta lleva huevos! <risa> ¡Y un chilote cuaresmeño! ¡Ay, <risa> esta es la que ¡Tú, escorpión! ¡Ay, masita, por favor! Ay, ay, ¡Yo tengo ay, una ay. mejor! ¡Ah, caray! Okay. Es la que sería youtuber. ¿Y cómo es esa? Pues nada más un poquito de tortilla y apenas una pinche embarradita de sesos Ay no, no, no, y tengo otra hijo, tengo otra A ver Esta se llama la estación del metro ¿Y esa cómo va? Esta lleva chicharrón prensado, huevos estrellados y una embalada de chile mm. hey. No hombre masita, yo te voy a enseñar a preparar la que servía chilanga a la inversa cuál es esa? Pues es muy fácil. Ahí está la quesadilla de queso, pero esta no tiene tortilla. <risa> ah, pues sí, tiene razón, hijo. Y me despido con estas dos quesadillas, hijo. Me despido. Esta es la monja. ¿Cuál es esa? Ah, pues esta lleva... No palitos, no palitos. <risa> ya lo entendí. Hola señora bonita, señor bonito, niño bonito, bienvenidos, este es Cocinando con el escorpión dorado Hoy tenemos uno, dos grandes invitados, en realidad nada más es un gran invitado, él, él, él era el invitado y, y, y él es su novio, el doctor, pero pásese para allá este, No, quédese, puede ser nuestro pinche doctor, o sea, ayudante de cocina y doctor, al métete, métete otro cuadro chingada más Hoy vamos a tener unas bonitas recetas culinarias que vienen desde el estado de Veracruz Es donde me han dicho que se come bastante, bastante rico Y tenemos estos invitados que nos van a ayudar ¿Qué es el primer platillo que tenemos? Este... ¡Mmm! ¡Qué rico! Este... ¡Sesos! ¡Sesos! ¡Muy! ¡Los sesos! sesos los sesos qué rico! En otras partes, en otras culturas, tal vez se les haga medio exótico Pero es bastante delicioso en los sesos Y se preparan... Ah, con chamoy Vamos con el gigante platillo, amiguitos eh, Para ver qué podemos estar preparando en casa En esta temporada, este, tan deliciosa eh. Este.. ¡Ay! Manitas de puerco. Manitas de puerco. Muy, muy, este. Muy deliciosas. Y ¡Ah! ¡Ah! este, finalmente, algo para botanear. Me dijeron que traían algo para botanear estos muchachos. Vamos a ver qué te.. Este... Ah. Este. No, no se sorprendan. Eh, en algunos lugares comen grillos En algunos lugares comen otros insectos En Veracruz al parecer Comen cara de niño Cara de niño muy muy tradicional Muy muy rico ¿eh? Comiendo insectos Muchas gracias Hasta aquí nuestro videoblog del día de hoy Cocinando con el escorpión dorado Y recuerda la bonita cocina siempre es más agradable cuando estás en compañía de tu familia y de la gente amada Hasta la próxima, amiguitos ¿Qué pedo, güey? ¿Qué es esto, cabrón? Parece real, no mames